La instalación se llama Sopla y anda la vida es un soplo, es, un, es una instalación para jugar. Hay como un énfasis en el recorrido y en la, en la acción de desplazarse por un espacio y encontrarse con múltiples posibilidades en el camino. Es como una especie de metáfora sobre la, la vida, sobre el, eh, digamos, esta idea de, del soplo de la vida, que es algo que es muy, muy sutil, que pronto uno se muere y se va, ese soplo, ese misterio que está allí. Entonces jugando con ello es, son estas pequeñas figuras de papel que uno le sopla atrás y van avanzando poquito a poco a través de, de un laberinto largo que tiene muchas posibilidades, uno se puede ir para un lado, para el otro y siempre tratando de no caerse al, al vacío. la pones a andar rico, así. Es difícil mover. Sí, está bonito. Eh, poder soplar, eh, pasar por las rampas y que el muñequito se caiga o que no se tenga que caer. Porque se me hace chistoso. La pieza viene de de un juego que, que hacíamos cuando éramos chicos que mi papá nos enseñó. Nos enseñó a un, un, hacer unos luchadores que, con los cuales jugaba con sus hermanos de chico. Lo que me gustó mucho de esta pieza es que de pronto a partir de una, de una proposición sencilla empieza a ver como la posibilidad de que todos los elementos que, que, que, que intervienen en ella se vuelvan, se vuelvan significativos, se vuelvan como parte de esta pequeña metáfora de la vida, de los caminos de la vida, ¿no? de, la, de los enfrentamientos con lo, con lo difícil, de, de ir por un lugar, de, de ir por un camino ancho, de ir por un camino sinuoso, de un camino este, liso, otro con, con obstáculos. pista está abierta y participan muchos niños a la vez, seguro se van a hacer eh, encuentros por allí y entonces puede ser que, que surjan luchas o carreritas o, o, este, o acompañamientos o, o distintas, pues, distintas interacciones. Además agregamos animales jugando también con la, eh, con la carga mítica que tienen los animales en, estos, en, lo, en el en los mitos de, de la vida y la muerte, entonces pues hay, hay distintos, está el perro que, que está muy presente en la, en la feria, el xolotl, el, este, está, está un jaguar, está un pajarito, una ardilla, como para dar distintos tamaños, distintos caracteres que los niños puedan identificarse con distinta cosa, les puedan dibujar, les puedan agregar papelitos, lo puedan lo pueden hacer a su manera. y vamos, una, una vez terminado, eh, ya sé que se lo que decidan llevárselo o decidan colgarlo en un móvil que, que vamos a poner arriba de la pista, en la cual eh, en un clip la, la figurita se cuelga y queda a merced del viento y queda como en otro plano, queda en un plano arriba de los caminos de la vida, digamos, está como pues, en el más allá, ¿no? ahí soplando, observando a los que siguen caminando. Como en, como en medios un poco mixtos, donde hay como elementos plásticos, pero también elementos dramáticos o elementos, eh, sí, elementos narrativos. Y, el, y poco a poco lo que fui encontrando es que el, el, digamos que el, uno de mis intereses más importantes es el movimiento. Todo el tiempo retomo esos, esas experiencias de, de niño para, para para hacer mi, mi trabajo y mis materiales son, suelen ser materiales eh, simples, materiales reutilizados. Digamos que la lógica con la que trabajo es de, es de dibujante y, y bueno, al enfrentarse al espacio y en el movimiento pues entran todas estas como, como distintos, pequeños conocimientos de distintas áreas, todos mezclados y, y me gusta mucho poderse, poder enfrascarme en una investigación absurda y, y, y, y tonta. pero pero muy emocionante y significativa.